Yo sé que allí hay más terreno, ¿vale? Porque cuando puse el otro portal Se fue... Eh, bueno, se iba cargando terreno, ¿vale? O sea que por allí Hay más islas Hay más hay más terreno Así que vamos para allá Donde... Vale, vale, vale No tengo apuntado la las coordenadas de la casa Pero tengo apuntadas las coordenadas de, la de los aldeanos, ¿vale? O sea que, que por eso... Tranquilos por eso tranquilos. Sí, sí, ya he comido, ya he comido el, el, el panecito. Mm, vale, eso que es un barco, un barco, ¡Es un barco. ¡Um! Ay dios mío, haches. Ay dios mío, haches. Yo diría que hay otro cofre. Confiemos en que hay otro cofre. Uh, vamos, vamos A ver eh, Nos dejamos de tonterías, por favor Y la cama, vale La, la cama está aquí El barco Está aquí Madre mía, hay un tesoro Hay un tesoro Tenemos un tesoro Voy a dormir aquí <risa> Vamos a dormir encima del barco La cama, la cama se ha ido al fondo del mar La cama se ha ido al fondo del mar, no te vayas No te vayas cama, ven aquí Ya está, ya está, ya está, ya está Se vino, se vino la cama Se vino, se vino para atrás para atrás, para atrás, para atrás Tira para atrás Tira para atrás Vale ¿Sí? ¿Qué es por aquí? De vuelta bastota estoy dando No lo sé, pero Hay que asegurarse De no perdernos Normalmente estoy fijando que Los tesoros están en la orilla ¿eh? Lo encontraremos No lo encontraremos Nos han timado No nos han timado Iremos en unos instantes ¡Ay, oh, Dios mío Busca del tesoro perdido y la osa polar también. Respira, respira, respira, respira. ¡Vamos! Primera vez que estoy haciendo esto y me está saliendo bien. Vale. Vale. Sobrevivido y no sé cómo. <ríe> me ha salido. Me ha salido. ¿Encontraré o no, eh? ¿Lo encontraremos o lo encontraremos, H? ¿Tú qué piensas? lo encontraremos o seguiremos perdidos ¡Pan, pan, pan, eh! y hoy dios mío de mi alma y de mi corazón que no estoy encontrando nada no estoy encontrando nada, no estoy encontrando nada, ningún tesoro Porque, porque me han timado, porque, porque, porque me han timado, porque, porque me han timado Porque me han timado, porque, porque me han timado, porque <risa> A ver, esto aquí No, esto aquí, no, sí, así Aquí Aquí, pam, pam Aquí ya te voy a picar que estoy justo es que tengo que ir para allá sabes para aquí Aquí tengo que ir a lo mejor está aquí al lado y no me he enterado y ya lo hubiera encontrado a lo mejor está en la cueva esa sabes a lo mejor está en el agujero ese que he encontrado antes. Eso estaba... Ah, me quedo sin antorchas. Recójalas. Recójalas. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. No tengo dos antorchas. Perfecto. la santu... Recojamos la santu... Voy, voy, voy, voy Uf, uf, uf, uf, uf. Espera, espera, espera Ya sé lo que hacer, eh ya sé lo que hacer, ya sé lo que hacer. Vale, entonces. Si supuestamente. Eh. Está. Vale, es, es que estoy justo encima. Estoy justo, justo encima. Me voy a picar por aquí. A ver si lo veo. El cobre. Creo que indica el cobre. Está indicando aquí. Voy a hacer una escalera así hacia abajo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Más puertas. Necesito puertas. Vengo de aquí. Vale, ok. Vengo de aquí. Vengo de aquí. Entonces, es que ya lo tendría que haber encontrado, ¿sabes? No tiene por qué ser tan complicado esto. A ver. Tapa esto. Tapa, tapa, tapa. Tapa. Tapa. Ahí está. Ahí está No, porque no indica el cobre Porque indica justo aquí Es que estoy justo encima Justo, justo encima Estoy Uy, pensaba que la había encontrado Pensaba que la había encontrado Ya lo hubiera encontrado, eh Lo tendría que haber encontrado No lo he encontrado todavía Ay, Dios ¿Por qué está complicado todo? ¿Por qué? Explícamelo Explíqueme to me Por Tira, tira, tira, tira, tira Tira Tira Uy, uy, uy, uy Pam, pam Y Nada, no hay, eh No está No está No está Pam ¿Tú lo ves? Porque yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Si sabes dónde puede estar, me lo dices. Me da a mí qué es lo que voy a hacer, eh. <risa> no está. Por ningún lado. No está por ningún lado. Así que... Lo primero voy a dormir lo que voy a hacer. ¿Eso es una ciudad de hundidos? Me da a mí que sí, ¿eh? Terreno nuevo, chicos. Tenemos terreno nuevo. Increíble. Espectacular Sensacional. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. mira. Okay. ¿Eso, ¿Eso de ahí qué es? ¿Eso, ¿Eso de ahí qué es? ¿Qué es esto? ¿Es un barco? ¡Eh! Es un barco. Es un barco, es un barco. Es el día de los barcos hundidos. Eh, ¿Dónde está barco? No te he visto. No te escondas, que te he visto. Aquí. ¿Nos fiamos de este tesoro o no nos fiamos? Dame. Eh, ah, es otro. otro mapa. Es otro mapa diferente, vale. Pues esto lo pongo aquí. Papel. Puesto. Libros, por supuesto. Eh, pero esto lo dejo ahí. Lo dejo, lo dejo. Mm, ¿qué dejo. ¿Qué más dejo? ¿Qué más dejo? ¿Qué más dejo? Esto lo dejo también. También eh, lo dejo eh, No sé qué me da que hay otro cofre Porque es ah, aquí Este es el de antes Este es el de ahora Este es el de ahora Vale, por aquí no es Aquí no hay Vale, si por ahí ha estado ese cofre Vale, por aquí está el otro, ¿ves? ¿Ves como sabía yo que había más. Bon, que lo voy a necesitar. Vale, está bien. Está aquí. Está aquí. Y podremos buscarlo con más tranquilidad. Vale, estoy justo. Aquí. Vale. Vamos a acabar. ¿Tendremos suerte o no tendremos suerte? ¿Se viene W o no se viene W? ¿Qué piensas? Por favor, tesorito parece que está haciendo de noche ya me he dado cuenta na, na, na, na, na, na, na, na. perfecto se me acabó el pico pero no pasa nada tengo otro tengo otro tengo otro o yo soy muy cateta o no tengo suerte para encontrar tesoros tendríamos que haberlo ya encontrado ¿eh? tendría ya que haber aparecido Aparece Tío En serio ¿Me, me, En serio Mira, mira, es que estoy picando justo Justo por aquí Y tendría ya que haber Aparecido Lo encontré Lo encontré W W W Dime que no es una porquería Dime que no es una porquería lo que he encontrado por favor, dame una alegría. Que no es una porquería lo que he encontrado. Por favor, te lo pido. ¡Oh! ¿Tú sabes lo que puedo hacer con esto? Ah, te lo enseño. Ah, te lo enseño, ¿eh? eh podremos respirar bajo el agua. Podremos respirar por fin bajo del agua. Eh, oro Oh, pescado cocinado ¿Para qué sirve? Para respirar debajo del agua Así que esto Hay que guardarlo como si fuera un tesoro Vale, necesito Oh, por fin, madera diferente Vale, vale, vale, vale Necesito Necesito pillar eh, Brotes de árbol diferente ¿eh? Bote con cofre porque el canalizador me va a merecer mejor la pena. ¿Sabes, hachis? El canalizador sirve para poder respirar debajo del agua. Y eso nos va a venir súper bien. Y tienes eh, oxígeno infinito. Con eso tienes oxígeno infinito. Así que me va a merecer muchísimo más la pena eso. Que hacer un cofre con... Un, un bote con cofre, ¿sabes? Mejor hacer eso y poder ya... Eh, poder bucear tranquilamente... A tener que hacer un, un bote con cofre Uy, pensaba que... Me he quedado... Me he quedado rayado Me quedé rayado Vale, por fin tenemos madera... Diferente, vale Ok Hubo... Bueno, bueno, del para bueno La de cosas que estoy consiguiendo Menudo capítulo De hoy Increíble Vale Necesito hacer lo siguiente Vale, con cuatro, suficiente Suficiente, ya nos podemos ir. Me la he jugado demasiado Me la he jugado demasiado Chus Vale, vale, vale Idea. Vamos a bajar <risa> Te ha dado algo, ¿eh? Casi te da algo a ti también, ¿eh? Casi te da algo a ti también No, oh, duerme oh. Duerme, duerme Duerme, duerme A ver Gram. Recuerdo que Podéis seguirme en redes sociales insta, twitter, youtube, etcétera, etcétera. No, espérate. Ahí está. Ahí está. Las redes. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? pam, pa, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Que eso no lo habías pensado. Mira, explorar. Ya te digo. Ya te digo si valió la pena, H. Ya te digo si valió la pena. Pero bastante, ¿eh? Bastante, bastante. Oye, y además que ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba salir a explorar. Y además que mira. Mira la de cosas que estoy encontrando. Repito. Voy a volver para casa, pero fuera de cámara, ¿vale? Porque si no... Eh, estaría... Estaría aquí dos horas más para volver para casa, ¿sabes? Estaría muy bien, ¿sabes? Porque yo, con vosotros, yo estoy aquí muy a gusto, ya lo sabéis. Eh, a mí me encanta hacer esto. Lo disfruto mucho, estar aquí con vosotros. Pero... Pero, oye... También yo creo que sería un poco pesado, ¿no? El volver para casa. Porque estamos muy lejos. O sea, lo que es... Lo que es lejos. <risa> ¿Sabes lo que es lejos? Pues... pues pues eso, A ver, si quieres podemos intentar volver para casa Si quieres Intentamos volver para casa aquí en directo Tú eliges H, ¿Quieres que volvamos para casa? ¿Intentemos volver para casa? ¿O exploramos un poquito más? Bueno, la de carbón que hay aquí O sea, ¿Quieres que vuelva para casa fuera de cámaras? ¿O quieres que vuelva para casa ahora mismo? Si quieres, en directo ¿En directo o fuera de cámaras? Tú eliges las personas que estáis en directo, ya sabéis que siempre os doy la opción de que podáis escoger. Y como está aquí H, pues tú eliges, ¿vale? Tú eliges, ¿qué quieres que haga? Y no me importa, ¿eh? No, a mí me da igual lo que tú elijas. Doy la opción de que escojas lo que, lo que podemos hacer. Vuelvo a casa en directo, aquí ahora, si quieres, o, o fuera de, de, de cam. La de directo ¿Cuánto carbón tengo? La de carbón que tengo La de carbón que tengo, creo que había más por aquí, ¿no? Sí. Había más por aquí Mientras lo vas pensando Yo voy picando el carbón Yo voy picando el carbón Voy aprovechando el tiempo A ver Vale Ok, vale, pues vuelvo fuera de cámaras Pues seguimos explorando, vale Seguimos explorando un poco más Uh, lo que hay aquí, lo que hay aquí, lo que hay aquí Vale, Hs, pues pues vamos a seguir explorando entonces eh, Esto aquí, esto aquí bam, bam, bam. Y así no me ocupa tanto espacio en el inventario esto me lo pongo aquí, eh, me llevo la mesa de crafteo, la cama y sigo picando. Y así es como se hacen las cosas y así es como las voy haciendo. A ver, hemos dormido en, en un hueco, hemos dormido en un hueco de una montaña, increíble, increíble. Bah, si hay carbón, demasiado caro. Hay demasiado carbón, eh, oh, para Hombre, más carbón por aquí, bueno A ver, si lo pillo de camino, vale, vale Si pues me pilla a, a no sé A no sé cuántos bloques Debajo de tierra, ya no lo cojo Por ejemplo, el carbón ese que hay ahí Lo acabo de ver, ese No lo voy a picar El carbón este que hay aquí, sí Este carbón es mío a ver si me lo pones enfrente Lógicamente, pues lo pico Lo pico Lógicamente, este carbón ...que hay aquí mismo, es mío. ¡Hala! Y este carbón que había aquí... ...no estaba, estaba, estaba aquí. También es mío. ¡Hala! ¡Perfecto! Se me ha acabado el pico. Tengo otro y mucho mejor, además, porque este es de hierro. Es de hierro, vale, pues fuera de cámaras, ¿vale? Volveré para casa... Y, y, y, y intentaré conseguir netherite, ¿vale? Eso también es un poco aburrido de ver. Y Vegeta un día lo dijo: Dijo: eh, Creo que fue en Karmala, en el anterior Karmada Dijo: En un directo: tuvo tres horas. Que él se suele tirar unas 3-4 horas. Depende. Siendo directos. Dijo: Estuve tres horas picando piedra, roca. Y ahí habían no sé cuántas mil personas viendo como pico piedra. Y... Lo dijo como diciendo, oye, que hay otros directos mejores. Que están explorando, que están haciendo rol y tal. Y, y estás viendo a un tío picando roca. Sí, que no tiene sentido. ¿Sabes? Y ahí, cuando dijo eso, me di cuenta de que... Oye, que hay personas... Que aunque estés haciendo algo medianamente aburrido. Medianamente, ¿vale? Ya me entiendes, ¿no? Lo que quiero decir. Siguen ahí en el directo. Aunque sea picando roca. A ver. Aunque estés picando roca. Hay gente que se queda a verte. Y ellos. Y ellos no. Y oye. Eso. Eso. Se agradece. Mucho, ¿eh? Se agradece mucho. A ver. Por aquí. guau, Tú sabes la de... Espérate, ah, ah. ah, vale, vale, vale Pero eso se necesita esto, ¿verdad? Es que si se necesita esto, mejor no hacerlo Pero ya lo miraré, ¿vale, H? No te preocupes que ya lo miraré Y... Y gracias por haber estado aquí un día más, ¿vale, H? Muchas, muchas mucha gracias Yo aún no me voy, me voy a Esperar un poquito más Y... Pero bueno, gracias por haber estado por aquí, ¿vale? No me lo creo Uh, uh Uh, como lo gorila. Uh, uh, uh. Vale, ok. Ok, ok. No voy a volver para casa, pero sí me voy a intentar acercar. ¿Vale? Que es dirección para allá. ¿Sabes? Para que no me sea tan complicado luego volver para casa. No me voy a ir para casa directamente, pero sí voy a ir acercándome. Voy a acercarme, no que me vaya para casa ¿Sabes? Me voy a acercar para estar más cerca de casa Pero no voy a ir a casa ¿Sabes? Es más que nada para que luego no se me haga tan complicado Llegar para casa Uy, uy, uy, uy, uy Es por aquí además Porque estoy viendo una antorcha a lo lejos Eso de allí, ¿ves? Es una antorcha. ya estoy en casa No me digas que... Estoy en casa Ya <risa> estoy en casa <risa> Ya estoy en casa Pues mira, había dicho que fuera de cámara volvería a casa Pero ya estamos en casa A lo bobo y a lo toto? Vamos a mirar lo del caparazón ese, ¿vale? Entonces, tengo cuatro ¿Vale? Tengo cuatro eh, Necesito ocho, si no me equivoco Porque la bola esa de mar va en el centro y alrededor... Para lo que serían los caparazones esos, ¿vale? A ver, aquí No veo ningún barco No hay ningún barco por ahora Por ahora no hay ningún barco debajo del agua Había calabazas, ahora que lo pienso, donde estábamos antes Podría haber cogido las calabazas de antes Espera, voy a esperar un poco que se... Se cargue un poco el, lo que es la zona, el terreno. Un poco, a ver qué es lo que hay por aquí. Vale, vale, hay carbón. Carbón, hay carbón. Buena señal. Buena señal porque me das experiencia y además me das un mineral. Si aquí hay bloques de piedra, es porque aquí he estado yo. Puede ser o puede no ser. Esa es la cuestión. Puede ser o puede no ser. ¿Usted qué piensa? ¿Ustedes qué piensan? Esto tiene pinta de cueva grande Esto tiene pinta de cueva grande De acuerdo que estamos explorando Y que... Tendréis el capítulo, ¿vale? Lo de esta mañana y lo de ahora Resumido en YouTube Así que... Si no, no podéis ver el directo entero No os preocupéis porque en YouTube Lo vais a tener resumidito, ¿vale? Porque no hay bichos...? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no hay esqueletos ni nada y así na? Ya sé que hay carbón ahí. Ya sé que hay carbón. Ya sé que hay carbón y que habría que picarlo. Ahora lo pico, un momento. No os penséis que lo voy a dejar ahí. No os penséis que lo voy a dejar ahí, el carbón. Claro que no lo voy a dejar ahí. ¿Tú me ves con cara de que lo voy a dejar? No voy a dejar el carbón ahí, hombre, por favor. ¿Qué es esto? ¿Estamos de exploración o aquí estamos? Como esto va a estar en YouTube todo junto... Pues podría decir en la expedición de hoy, espero que merezca, ha merecido, merezca la pena. Hombre, en la primera expedición ha, ha, ha merecido la pena. A ver la segunda. A ver la segunda. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Además, si estamos sobreviviendo. Esto es algo que... Oye. Algo que... que no sé... No confiaba en que iba a sobrevivir Pero a veces Hay que confiar A veces hay que confiar Estoy otra vez en mi casa ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi casa? ¿Está maldita o qué? Oso, ¿no? ¿Algo, algo diferente Que no sean árboles, por favor Gracias Estaría muy bien, ¿eh? Yo te recomiendo, Minecraft, que me enseñes algo Que no sean césped Ni árboles a poder ser que haya algo misterioso. Que haya algo misterioso. Vale, por aquí no hemos estado. Por aquí no hemos estado porque no me he cruzado todavía con un charco de lava. Vale. Así que... Y además, mira, se está cargando todos los chunks. O sea que esta zona es... ¡Oh! oh, oh, oh! Me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Cagona! No, es que no llevo el equipamiento adecuado para luchar con esos. No me lo creo. Otra vez estoy en mi casa. Otra vez estoy en mi casa. Ese camino es de mi casa. No me lo quedo. Pero qué pasa con mi casa? No entiendo nada. Mi no, yo, yo no entiendo. Yo no entiendo nada. ¿Por qué tengo que volver a casa todo el rato? ¡Qué manía! ¡Qué manía me ha cogido la casa! Es que yo no entiendo nada, caballitos, caballitos. Ay, Dios mío. Ya tenemos uno en casa, ¿vale? Así que no piramos otro caballo porque aunque tenga muchas monturas Mejor ¿Eh? con uno hay que conformarse Ahora sí, otra vez Otra vez el portal del... Pero qué pesado eres, que no quiero verte Que, que no quiero Qué pesado Voy a tirar para esta dirección ¡Qué pesado! ¡Vete para tu casa! De momento... No se está cargando... Tierra. Eso significa que voy bien. Eso significa... Que voy por buen camino... De exploración. Vale, ahí hay algas. No las voy a coger porque... Pa ¿Para qué quiero algas? Si las he cogido antes... Las he cogido... Antes. Voy navegando... Voy a beber un poquito de agua. ¿Vale? ¡Oh! Muchas gracias a MC barra baja TTV. Muchas gracias por esos 25 bits. <ríe> y por ese follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Somos amigos, ¿vale? ¡Hala! Gracias por el alga. ¡Eh! ¡Eh! Tira, tira para arriba. No, me lo no creo. Voy a morir. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, tampoco es que llevase muchas cosas importantes. Ah, perfecto. ¡Qué bien! ¡Muy bonito todo! o pues volvemos para casa, <risa> Es lo único que me queda. Muy bonito todo. Vale, al menos... Vale, vale, vale. Estoy cerca de mi casa. Estoy cerca de mi casa. Estoy cerca de mi casa. Me llamo Emerson. ¡Oh! Guay, guay. Encantada de conocerte, Emerson. Mi nombre es Sofía. Pero bueno, me conoce como Sofía 20. Vale, por aquí he estado yo. La de patatas que hay aquí. Por favor. Por favor. Madre mía. Los aldeanos se van a poner contentos, ¿eh? Los aldeanitos se van a poner contentos. Que no comas. Come una patata. Un pescado en todo caso. Un pescado en todo caso. <risa> Bueno, pero ¿hoy qué es? ¿el día de las donaciones o okay. qué? <ríe> ¡Muchas gracias Misuri! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No ...para allá porque no tengo nada más, no tengo nada más, he perdido todo en la exploración ¡La exploración! ¡Uh! Ya tenéis otra canción ...en <ríe> eh, los directos de YouTube eh, ...porque, ojo, que ya hemos superado los 300 seguidores en Twitch ...y en Youtube somos casi 200 seguidores... ...y cada vídeo tiene alrededor de unos 20-40 vistas... ...y entre 5 y 7 likes y varios comentarios, o sea que... ...muchas, muchas gracias, la verdad, muchas, muchas gracias... ...y además, si a eso le sumas que vas a hacer algo... ...que, que, que, que, que no te esperabas como el doblar un videojuego... ¿Sabes? Esa es mi reacción ¿Qué te parece? Esa es mi reacción